Yeah que les puede dar se va a caer se va a se a para no que esté ya y quiero a rota ya a mostrar esto es una que no ya, que no que te ya que que te encantado, que no que es lo que dijeron que hoy día usan cuando compramos televisión ya de cama Un pedazo de cali y todo el día sobre antena, baja antena. Falta cualquiera que a Eso es 저희는 컴퓨터를 하고 또 다른 경험을 Ah, yes. joven original, yes. <parlor Jagd> <Excellent> pues de de cuero de cuero de acuerdo, No olviden de visitar nuestra tienda en línea.